Sí, ya yo estaba eh, posesionado en obra pública, pero por un mandato de nuestro partido y por disciplina partidaria hemos decidido asumir la regiduría en sustitución del doctor Rodríguez y para hacer un servicio a favor de la colectividad de San Francisco de Macorís. ¿Quién quedará en obra pública? Eh, eso lo va a determinar el partido. Bueno, estamos, claro. estamos iniciando, hoy. estamos iniciando hoy, vamos a integrarnos, a ver, a conocer eh, todo lo de la sala y ...vendremos con iniciativas...